Capaces de comprender eh, eh, los procesos de la vida. Y cuando nosotros comprendemos los procesos, entonces podemos perdonar. Eh, todos estos días, eh, y espero que acá en, el, en la lista, nosotros tenemos una lista de todos los Facebook Live eh, de todos los a 11 con la Mujer del Futuro, donde hemos estado hablando de el perdón. Cuando mmm, muchas mujeres dicen, no tiene perdón de Dios, es que eso es imperdonable, ya están declarando a muerte, diría yo, eso es una expresión eh, de verdad de las más difíciles, porque es que están metiéndose en una parte demasiado fuerte, como decir, no tiene perdón de Dios cuando Dios todo lo perdona, todo lo entiende y el amor que tiene Dios para con nosotros es un amor, eh, diría yo, mmm, para yo hablarte de este tema de no tiene perdón de Dios, yo tendría que hablarte de lo que es el amor de Dios y el amor de Dios todo lo perdona, entonces somos nosotros los humanos los que se nos ocurre decir esto, Tan categórico, no tiene perdón de Dios. Y si tú te, eh, digamos, eh, te idealizas y tienes esa creencia muy arraigada, ese pensamiento muy arraigado, yo quiero invitarte hoy a que tú te eduques un poco acerca de este tema. Y sobre todo, te eduques hoy acerca del tema, porque es que es una declaración que para mí es una, educa es una declaración muy eh, de ignorancia espiritual aquí hay mucha ignorancia espiritual y a veces eh, eh, la tanta ignorancia nos hace como vivir en una situación muy difícil la ignorancia es la raíz del sufrimiento más grande porque cuando uno dice, no tiene perdón de Dios, lo que está diciendo es que hay una condenación. Y cuando usted está condenando a alguien, usted no condena a nadie. ¿Sabía quién se está condenando? Se está condenando a usted mismo. La mayor condena es la que usted se está haciendo porque su corazón está envenenado, porque su corazón está en resentimiento porque su corazón está cada vez con mayores capas. ¿Y sabes cuál es la raíz del cáncer? El resentimiento. Una persona que se come por dentro, una persona que se está carcomiendo con mucho resentimiento, mucho odio. El odio lo lleva al resentimiento, y el resentimiento te lleva al cáncer y te lleva a que carcomas tu piel por dentro. Entonces, eh, tengan mucho cuidado, mujeres, si ustedes están utilizando esta expresión para que la trabajemos. Bueno, Marimelda, y entonces, ¿cómo hacemos para trabajarla? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Quiénes somos nosotros exactamente? Exactamente, Valeria, ¿quiénes somos nosotros para decir a alguien que no tiene perdón de Dios? ¿Quiénes somos? Cuando Dios enseña que el amor todo lo perdona. Es más, les voy a leer, este, déjenme un segundo, que es que eh, lo voy a, lo que pasa es que no me gusta ponerme las gafas, porque aquí en Instagram cuando me pongo las gafas se ven las bolas ahí de esa luz que tengo aquí. Entonces voy a, denme un segundito, que quiero eh, leer algo. Denme un, un momento. Este Corintios 13, qué es el amor, y el día que, que yo entendí esta parte del amor, quiero que te eduques hoy acerca de esa expresión y que de tu vocabulario puedas, mira, vuelvo, vuelvo a, a, a decir, escríbeme esta frase por favor, mujer, el sufrimiento más grande es la ignorancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio una, digamos, una, una enseñanza de lo que es el amor y yo te lo voy a leer tal cual está en 1 Corintios 13, ¿sí? Ok, entonces denme un segundito. Este 1 Corintios 13 y esto se los voy a copiar tal cual está acá en el, en el en la en la Biblia y yo lo quiero leer. ¿Por qué? Porque si yo te leo esta palabra hoy y si yo te enseño lo que es el amor desde el punto de vista de Dios, entonces si tú estás diciendo es que esto no tiene perdón de Dios, entonces lo haces porque te falta educación, porque te falta educarte y te falta leer un poquito y aprender un poquito, entonces vamos a leerlo, denme un segundo, que no tiene perdón de Dios, este es el proceso para perdonarlo, ¿cuál es el proceso que vamos a hacer? Primero nos vamos a educar, denme un momento que es que yo también quiero estudiar yo también quiero escribir y vamos a escribir ¿cuál es el título María Imelda del, del programa de hoy? el programa de hoy se llama No Tiene Perdón de Dios este es el proceso Proceso para perdonar. ¿Qué vamos a ir haciendo como un pequeño resumen? ¿Cuál es el primer paso para nosotros perdonarlo? El primer paso para perdonarlo es educación. Vamos a educarnos. ¿Y qué vamos a educarnos? Vamos a entender que Dios es amor. Primero, Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo usted dice que no tiene perdón de Dios cuando Dios es amor y Dios lo perdona absolutamente todo? Entonces, ¿quién soy yo para poner esa palabra en mi boca? Dios mío, qué ignorancia. Y hasta hay gente que dura años y años diciendo esas expresiones que no son más que falta de entendimiento entonces voy a leer, listo bueno, vamos a leer o sea, si me deja leer aquí la, la, la partecita esta mira, dice la preeminencia del amor Dice, si yo, hubiese, si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y yo no tengo amor Vengo a ser como aquel, re, aquel metal que resuena O sin que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe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 el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces, fíjate, cosas tan importantes que si tú supieras de lo que es el amor y uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios es el amor imagínate, tú te, tú te irritas es que eso no tiene perdón de Dios estás irritado, estás hablando con rabia y eso no es de Dios porque el amor de Dios no se irrita el amor de Dios no guarda rencor. Es que eso no tiene perdón de Dios. Lo que tú estás mostrando con esa expresión es que tú eres una mujer resentida. Es que estamos llenos de resentimiento. Es que estamos llenos de odio. Es que estamos con un corazón cada vez con más capas y con más capas. Y de verdad, esta expresión... Yo, sinceramente, a partir de hoy, tú que eres una mujer que se está educando, yo, sinceramente, la quitaría de mi vocabulario. Porque Dios no es eso, Dios es amor. Entonces, no hace nada indebido. Vuelvo y lo, vuelvo y lo leo. No busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¡Ay, Marimelda, pero es que eso... Eh, esas son, a ver, no sé, a veces dicen, eh, y eso quién lo vivió, quién lo escribió, eso eso no es verdad, y déjame decirte que sí se puede practicar el amor, el amor sí se puede practicar, y una de las cosas que yo me he dado cuenta, y que yo soy un testigo fiel de que el amor todo lo cura, y cuando yo le pongo amor a mis heridas, cuando yo le pongo entendimiento y amor a, mis, a, mi, a mi vida, ese, eso se va desvaneciendo. Entonces, el amor no se goza de la injusticia, más goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí yo creo que me estás pensando, ay no. Entonces yo no, yo no sería esa, yo no... Eh, yo no estoy dispuesta a soportar esta vida, o yo no estoy dispuesta a soportar, yo creo que aquí hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios, y mujer, hoy te pido que hables con Dios, y que le pidas al Espíritu Santo de Dios que te dé entendimiento, porque solamente el Espíritu Santo de Dios te puede dar el entendimiento, para comprender estas palabras. Y cuando una mujer comprende. No tiene nada que perdonar. Nada. Absolutamente nada. Porque comprendió tantas cosas. Y le cayeron tantos. Veintes eh, en la cabeza. Todo lo sufre. Todo lo cree. ¿Usted qué cree que estamos haciendo usted y yo aquí mujer? Sufriendo. Viviendo injusticias. Viviendo eh, tantas cosas para aprender del amor y cuando nosotros aprendemos del amor entonces dejamos de sufrir pero déjeme ver porque en parte eh, dame un segundo eh, cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño más cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. ¿Qué es lo que nosotras necesitamos entender? Esta expresión no tiene perdón de Dios, es de una niña que está herida. Y cada una de nosotros tiene un niño, tanto hombre como mujer. Cada uno de nosotros tenemos un niño dolido por dentro. Un niño que vivió injusticias, pero que él no comprendía por qué vivió el abandono, por qué vivió la soledad, por qué vivió violaciones, por qué vivió abandono, por qué vivió tantas cosas que él no entendía, pero que él, él, él, él, él decía, pero es que yo no entiendo, eso no tiene perdón de Dios que un niño nazca en estas situaciones, no tiene perdón de Dios que haya tanta... Eh, maldad en el mundo, pero es que nosotros, entiendo una cosa, y aquí es muy importante que nosotros entendamos que cada acto que nosotros realicemos en esta tierra, aquí y ahora, tiene consecuencias para la eternidad, y el día que yo entendí eso, dije, wow, y entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño así? Eso no tiene perdón de Dios, porque él no tiene todavía el entendimiento. Porque él, él, él escogió nacer en un ambiente hostil. Él escogió nacer en un ambiente para poder comprender el dolor que en alguna vez sus ancestros hicieron daño. Y así es el ciclo humano. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer, mujer? Aprender a entender que yo tengo que madurar. Y que ese niño que yo tengo, o esa niña que yo tengo que está dolida, esa niña que, que tiene mucha rabia, que tiene mucho resentimiento y que cree que el mundo se le debe todo. Yo, María Inelda Cardona, tengo que madurar. Así que yo espero que usted Valeria diga yo Valeria Alonso tengo que madurar y yo Dirley tengo que madurar y yo soy una mujer que quiero hacerme cargo de mi niña porque usted tiene una niña de 5 años como yo también la tengo y como usted también la tiene aquí no hay ni una sola que no tenga una niña con dolor, todas y el día que yo entendí que cuando yo era niña hablaba como niña, pensaba como niña, jugaba como niña, pero cuando entendí eso, que yo tenía que ser mi propia mamá, mi propio papá y mi propia hija, y que yo tenía que ser tres en uno, ese día, ese día dije, wow. Qué maravilla poder comprender y dejar de renegar con la situación. A ver, yo aquí estoy, aquí, eh, no veo, se me perdieron los comentarios, yo no sé si están comentando porque no los veo. ¿Dónde los veo? Ah, yo no sé, Marimelda. Yo no sé, Marimelda, ¿dónde tengo que leer? Bueno, vamos a ir concretando. ¿Cuál es? Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Ahora qué? Solamente cuando somos niños, estamos diciendo, no tiene perdón de Dios. Es, eso quiere decir que usted todavía es una niña emocional. Eso quiere decir que usted todavía es una persona inmadura. Por sus palabras los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Listo. Hasta ahí le queda claro. Entonces cuando yo ya fui hombre, o sea, cuando yo ya soy una persona adulta, cuando yo ya soy una persona adulta, entonces, dejé lo que era de niño. Y el trabajo de nosotros es convertirnos en adultos. A ver, escriba eso. Mi trabajo es con vertirme en adulta ese es mi trabajo mi trabajo es ser mi mamá mi trabajo es ser mi papá y mi trabajo es ser mi hijo y ahí tengo tres en uno y nosotros buscamos en el eh, eh, nosotros como que queremos es encontrar la media naranja para que el otro y yo seamos uno y, y queremos eh, eh, no sé como no, no, no, este es el trabajo que nosotras tenemos que tener hasta ahí les queda claro ahora vemos por espejo mujeres nosotras Vemos por espejo, y, y, y mira, y lo dice en la Biblia, no lo digo yo, y están las neuronas espejo, y el otro es exactamente la otra parte de ti que te duele, el otro es exactamente lo que tú tienes que sanar en ti, y el día que tú lo sanes, yo sé que ustedes no me lo entienden, muchas mujeres, no, y me niegan y me alegan que no, que no es así y que el otro es el que tiene que solucionar sus problemas. No, el otro es el espejo. El día que usted soluciona sus problemas, el otro se desaparece de su vida. ¿Usted quiere hacer la prueba? Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué me escriben por aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola, hola, por aquí estamos saludando. Eh, vamos a ver qué me escribieron por aquí. Ay, cómo así que ahora vemos por espejo. Mm. Wow, eso está fuerte. A ver, ¿quiénes somos nosotros para decir a alguien que no tiene perdón de Dios si Dios es amor? Eso es muy bonito, muy hermoso. El sufrimiento más grande es la ignorancia. Hay el que soporta, hay que soportar todo por amor. Yo sé que usted me de pronto hasta le está molestando esa expresión. Yo sé que usted estará diciendo, pero es que no entiendo, ¿cómo yo tengo que soportar eso si él me está maltratando? ¿Sabe por qué él la está maltratando? Porque usted necesita aprender a quererse usted porque usted necesita aprender a entender que usted y que Dios son amor y que usted tiene que empezar a trabajar en amarse a usted es, es un proceso de valoración es un proceso de querernos a nosotras mismas yo Valeria Alonso tengo que madurar ¿sabe? porque el otro, el otro es su espejo y sabe por qué el otro la está maltratando porque le está enseñando que usted tiene que aprender a valorarse y a crear esa burbuja ¿se acuerdan? que en el taller de ayer el taller de ayer ustedes lo pueden ver aquí en, el, en, en la lista el taller de ayer ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a aprender a meternos en una burbuja electromagnética donde no como a cuidarnos a querernos, entonces cuando el, yo aprendo a quererme cuando yo aprendo a poner límites cuando yo aprendo a valorarme el otro no me hace nada porque el espejo se pierde el espejo se desaparece porque ya yo no soy esa persona que va a estar ahí para eso, no sé cómo les explico, a ver es como el amor todo lo soporta el amor todo lo entiende pero cuando yo aprendo a valorarme, a quererme, a respetarme, el espejo es eso. Entonces el otro aprende a quererme, a valorarme y a respetarme, pero por reflejo, por espejo. Yo sé que de pronto eh, no es una cosa fácil de explicarla, pero en el, en el, en el proceso en que nosotros vamos paso a paso vamos comprendiendo todas estas palabras y una cosa que es muy importante mujeres es que estas palabras hay que pedir entendimiento al Espíritu Santo para que nosotros seamos un fruto y nosotros obremos en amor y estas palabras que estamos aprendiendo aquí sean parte de nuestra vida que sean parte de, de entender que el amor no juzga, el amor no condena, el amor no, eh, el amor todo lo perdona. Entonces, yo no tengo por qué tener en mi boca estas expresiones. Eh, es como, si empezamos solamente por eso, yo creo que haríamos un buen trabajo. Hasta este momento, me gustaría saber si les quedó claro el concepto. El primer concepto que yo tengo que entender hoy es Dios es amor. Y si Dios es amor y el amor todo lo cura, entonces yo quiero aprender acerca del amor. Eso es lo primerito que nosotros tenemos que hacer. El Dios no guarda rencor con ningún ser viviente no hay rencor, podemos ser, diría uno, entonces, eso de que de que, eh, uno se condena y se va para el infierno, para mí eso es ideologías, o sea, para mí eso no, no es porque si esto es, yo estoy aquí en esta tierra para vivir experiencias, y, a, y es una experiencia, yo ya la viví en carne propia, el dolor, yo ya estoy nada más pensando, no tiene perdón de Dios, yo ya estoy viviendo en dolor, yo ya estoy viviendo en el infierno, con ese mero pensamiento, para mí yo ya estoy viviendo en el perfecto infierno, porque me estoy condenando, y Dios es amor, entonces Dios no condena, Dios no guarda rencor, ¿qué acabe de cambiar? Acabé de cambiar la percepción, de lo que yo creía que era amor. A ver, va, vamos a conversar. Sí, entendido. Perfecto, Valeria. Eh, cuando Valeria me coloca que está entendido, yo ya como que paro de, de repetir. Porque a veces, eh, eh, como son temas complejos, eh, a veces creemos que no nos entienden. Bueno. No entiendo por qué esto pasa así. Ok. Hola Susana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás por aquí. Hola Sergio, hola Dirley. Bueno, mujeres hermosas, las dejo. Eh, a ver, ¿quién más eh, hizo algún comentario por acá? Hay que soportar todo por amor. Perfecto. Para terminar aquí. Y ahora permanecen la fe escribamos esas tres palabras mire, hay tres cosas que son muy importantes es importante la fe es importante la la esperanza y el amor entonces, estas son tres cualidades que no, todas nosotras debemos de tener ¿cuáles son las tres cualidades que nosotras debemos de tener? a ver yo le pregunto a Dirley ¿cuáles son las tres cualidades que nosotros debemos de tener? ¿cuáles son las tres cualidades que debemos de tener? primero fe segundo esperanza y tercero, amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor todo lo perdona. El amor todo lo perdona. Perdona. Y cuando yo comprendo, escriba eso por favor, le estoy dictando. Y cuando yo comprendo, no tengo nada que perdonar qué clase más linda, es una clase de sanación, es una clase para sanar el corazón y nos va a evitar, esta es una clase de prevención de cáncer, porque el cáncer es resentimiento, el cáncer es resentimiento guardado en nuestro corazón, porque ponemos capas y capas, y con esto vamos a prevenir una enfermedad que es, se llama cáncer. Bueno, mujeres, ahora sí, que estén muy bien, chao. Vamos a cerrar por acá y por aquí.